Bienvenidos a los sorteos de Lotería Electrónica. Muy buenas noches familia, esperamos que hayas tenido un gran día y se preparen para este maravilloso fin de semana, seguro que sí. Les saluda Shanila Blanco, bienvenidos a los sorteos de Lotería Electrónica para hoy viernes 26 de agosto.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 15 millones de dólares, hay que jugar para pegarse, y aprovecho para dejarle de saber que con Powerball, ahora te da la oportunidad de añadir Double Play, acuérdate de eso, Double Play cuando vayas a jugar, donde vas a tener doble oportunidad de ser millonario, bien fácil también visita nuestra página de internet loteriasdepuertorrico.pr.gov y ahí vas a encontrar toda la información que estás necesitando sobre nuestros sorteos los días que se juegan, así que juega para que te pegues porque ahora es más fácil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 Pasamos al Pega 2 familia, mucha suerte con el pegador de esta noche, adelante. Primer número del Pega 2, ahí está, número 0, 0 siguiente número, es el número 1, número 1. Número ganador del Pega 2 en la noche de hoy es el 0-1, el 0-1. Pasamos al Pega 3, mucha suerte en el Pega 3 de esta noche, adelante.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 Primer número del Pega 4, número 9, es el 9. Siguiente número, es el 1. Uno, uno, siguiente número del Pega 4, es el 7, señores, número 7. Último número, es el 8. Es el número 8, número ganador del Pega 4. En la noche de hoy, es el 9, 1, 7, 8. 91, 78 ahora continuamos con el multiplicador que aumenta, mire, hasta cinco veces esos premios menores mucha suerte, adelante con el multiplicador y es el número 3 multiplicador número 3 ahora pasamos al suelto de loto cash esta noche señores 660 mil dólares que son buenísimos, adelante esa oportunidad que te brinda Lotería Electrónica con Loto Cash. Mucha suerte. Primer número en Loto. 4. 4. Segundo número. 16. 16. Tercer número. 17. 17. Cuarto número. 26. 26. Quinto número, 32, 32. Pasamos al Bolo Cash de Loto. Y es el número 8. Así es, es el número 8. Números ganadores en Loto Cash esta noche son 4, 16, 17, 26, 32 y Bolo Cash número 8. Finalizamos con la doble revancha esta noche. 375 mil dólares Que son maravillosos Adelante Esta segunda oportunidad de ganar Que te brinda la familia de Lotería Electrónica Con la doble revancha Primer número Es el número 6 6 Segundo número 5 5 Tercer número 14 14. Cuarto número. 4.